Aventura Pesquera, arrancamos buscando el nuestro proveedor de carnadas. ¿Dónde estás ubicado Flaco? Puro Verde, Barrio triangular. Muy bien, me encantó. Esto no es chivo, esto no es canje, muy bien. Pago carnada, lo que sí me da son los baldes, miren. Eh, ¿Qué vamos a llevar hoy? Hoy vamos a llevar, Gustavito querido, las mejores, morenas y lombrices que tenga para pescar. Un participante hoy nuevo, acá, ahí está, mirá. Sí. Les quiero contar algo, voy a aprovechar a contarte Gustavo que la gente de Redfish nos va a estar representando a Noah en la pesca y nos va a mandar cañas. Así que está como loco, son muy parecidas a estas. Xfish, Redfish, man. Bueno. ¿Qué tenemos por acá? Ranita, ranota, zonajero, cañita, cañota. Me dan ganas de llevarme todo, encima se me quebraron todas las cañas. Bueno, lo importante vamos a llevar lombriz y morena para arrancar la pesca. Acá van a ver que tenemos también otro tipo de carnada, eh, ballesta, la cabeza de un suru, otro suruí. Bueno, a verlas, ¿Cómo están las bicharras acá? A ver, no sé si la vas ahí. No, estamos bien, estamos bien. A medida mediana, algo bueno. Algo bueno, bien. perfecto. Este video, hay? esta pesca oficiada por Gustavo, que no va a cobrar nada hoy. Bueno. ¡No, Gustavo el, otro. Ah, Gustavo el otro! ¡Claro! ¡No, Gustavo el otro por Germán! Germán Roscoff, perdón. Ahí está la morenita. Y la hombrilla, sí, Arrancamos la aventura de pesca... Hay dos chicas que invitan a Noah. Es la hija de una amiga mía Bueno Arrancamos cañas Vamos a preparar todo para ya partir Uy, se me ha hecho todo. Solo pita. La aventura de hoy consiste en hacer equipos Yo soy con Nina Ustedes, eh, Uno es con Pachi y uno es con Noah. El que saque el pescado más grande Va a ir sumando puntos y va a tener premios 2.000 pesos por pescado, ¿te parece, Nina? Vamos a ir a pescar un arroyo Acá muy cerquita eh, Va más o menos cerquita. Así que Salí calentando motores. Ahí estamos. Listos para partir en La Paz. Ya estamos navegando rumbo al arroyo para poder pescar si se escucha así porque hay viento. Bueno, miren cómo voy. 2000 vueltitas. no hay una ola, está hermoso, no hace frío, eh, de verdad está muy bonito para navegar. A bordo de La Paz, nuestro La Paz querido, miren lo mister. Perfecto, logramos amarrarnos acá en una corredera. Le daba un tirito al dorado y al surubí. Ando de zapatilla porque estoy medio resfriado y no tengo ganas de engriparme antes de irme de viaje. Que mañana me voy a Miami. Bueno, lugar? acá, escucha, les digo algo. Silencio y tiramos fuerte con fondo para allá. Vos, pues, no vas a sacar nada si gritan. ganando. Con el equipo, Nina. No, no, dejé algunos de mi equipo. Baja, baja, Nina, baja, Nina. Miren cómo tira, miren, miren cómo tira, miren. Eh, necesito mi equipo presente. Choque de cangrejo, choque de cangrejo. Primero, primer el pescado. Dale, vamos. Yo te tengo atrás, dale, dale. Vamos, Nina. Uy, miren qué hermoso. Tienen ni la caña. Miren qué hermoso. No, no tiene chus esto. Pachi, mirá que hermoso blanquito Primer blanquito, bigotudo Bueno, eh, vamos 1 a 0 ¡Querida! ¡Muy bien! Tócalo. es tu pescado, dale Atericialos, no te hace nada Agárralo con la mano así como estoy yo No, no, tranquilo ¿No te hace nada? No va Mirá, venía a agarrarlo así Mirá, mirame, mirá Mirá Es hermoso! No tiene chusa, qué bueno Vamos a sacarlo No va, mirá esto ¿Verdí? Mirá, ¿no querés probar tocarlo? Tocame, no tiene chuza, mirá, mirá. Es igual que tiene una mojarrita mirá. mirá. ¿Y ahí arriba? No tiene chusa, no ves que no me está chuseando, si no estaría saltando yo dos metros. agárralo Agárralo con la mano entera. Dale, que lo tire la... Es hermoso. ¿Vos lo querés tocar, vení Es hermoso la piel. Un bigotudo, un blanquito. Esto no es lo rico que es comerlo. ¿Querés que lo guardemos? ¿Lo van a comer? ¿A la noche? Bueno. Ahora no lo tires entonces, si lo van a comer lo vamos a guardar Primero digo tú, vamos a buscar ese balde No, es una conservadora Tengo una con hielo para guardar los pescados Listo, este se queda, ¿lo van a comer? ¿Este es justo? Sí, no, es, sí es Ok, no ya tenemos Ay, no. la primera comida Este blanquito hermoso Magrecito. pesca, niña, con esa caña Che, 3 a 0, vamos Es que ¿Cómo Oye, a más a la puntita si lo ves. Dale. Ahí está. Uy uy uy. uy, uy, uy. Uy, chiquitín, pero hermoso. Miren qué lindo. Para el comerlo. Vamos. Ah, pero este lo vamos a guardar para comer, me parece ah, no. Se si no. lo voy a hacer frito, boludo. No, soltémoslo, soltémoslo. ¿Quieres soltarlo? Sí. Julito, Ponémelo acá arriba el trapo, venga más, si lo agarro. Dame un poco de hilo. Dame hilo. Un poco de hilo, dame. Hilo, hilo, dame. No, no ya no, eso lo comemos Eso lo comemos, ¿no? Y sí. este sí Este sí tiene chuza, este, este se puede sea. comer Este es muy rico, muy rico, frito Les va a gustar mucho me Es un, un blanquito Tiene bastante chusa, miren ¿Ven? Ahí ¿Qué, ¿Cómo lo sentiste? Eh, lo sentí que vi que estaba acá Haciendo así Y me estaba llevando el hilo Como que hacía Ah. Que se lo llevaba. Bueno, eh, Tisi, traeme que ese también lo guardamos para comer. Vamos a sacarlo. Dame la caña. Y estos son ricos, Ulises Sí, son muy ricos. No, no trata de chuchear, te chuceas sin querer. Si sí, vos te has puesto tocar y todo, mira. Mirá, sí lo tiene ahí. La chusa. El tuyo no. Sí, tiene también. Eh, bueno Bien, Ulises Mira, le falta no. Está todo. Ey, vas ganando en cantidad. ¿eh? ¿Cuánto va? No, yo voy eh, tres voy. No, sacamos tres nosotros y ya va cuatro, pero no sé cuánto va. Ya tenemos, ¿cómo estamos de comida, Juliano? Pero sobrado. No, bueno, vamos a sacar este, lo vamos a comer, lo vamos a guardar. Fritito, todo de una. Mira, pero todos los pescados que tenemos. A ver. Tenemos. Hay uno grande, grande. Bueno, ya lo vieron. Tenemos todos estos. Y nada, te animás a poner hielo acá, tirar un, una cosa de hielo. Bueno. Una entera. Pescadito más, sacó Poli. ¿Cuánto vas con este? Eh, no sé. Tócale la ¿Para? colita, Es tuyo este. Tócale la colita. Tiquitín vigo todo, lo vamos a comer frito, así que. Vamos ganando. No, va ganando Nina con este. ¿Cuánto? Esto es un amarillo, un blanquito, mira. Cuatro tomates, te estoy empantando. Este es un amarillito. Este es muy, muy sabroso. Lo van a comer. ¿Lo van a guardar o no? Vamos a comerlo todo, eh. Ah, mirá, miren esta cola. Este la tiene comida por una palometa. Miren, miren el color que tiene. No, pero eso si está molido, si no se puede comer. Mirá, sí. Miren el color que tiene este amarillito. Mira, para mí que lo tenemos, no se puede comer. Hermoso color, ¿lo estás viendo bien? Sí, Siempre filmar el pescadito, mira. Este lo quito. ¿Tan? Un hermoso amarillito. El bigotón, papi. El bigotón. No. Oh no. Listo. No, no. Bueno, un amarillito. Bigotón. Lindo. Gran bigotón. Estamos. Estamos sacando mucho pescado. Acá, por acá. Estamos seleccionando ya y el que ya no, no nos parece porque es chiquito como este, ven que tenemos muchos Lo vamos a devolver el agua, vamos a volverlo. Vení Vamos por acá Arrimá más, arrimá arrima la cámara, arrimá la cámara Fuerza fuerte relaja mira soltala, soltala Miren La GoPro se puede meter en el agua Miren, vamos a hacer una prueba Ahí lo ven Chau Papi. Ok Sacamos más de 30 peces. Nos estamos yendo a otro lugar. A vamos perdiendo. Nina porque nos va ganando Juliano y Cosa Sacaron 19. Pero no importa, amiga. Vamos a sacar el más, más grande de todos los peces. Y vamos a ganarlo, amiga. No lo sé, cangreja. no me gusta el pepino. ¿Qué? Che, bueno, les cuento que estamos navegando. Miren. Estamos alejando con las patas. ¿Te gusta mucho el barco? Estamos navegando... Por acá. Falta un poquito. No voy a pasar la cámara, no, así no ha dado una vuelta por todo el barco, filmándoles la navegación despacito. Bueno, primero los peces. Guarda, cubano. A ver la parrilla, Pachi. ¿Está? Está buena. Que no, la verdad no la a gustar. Oh, I think Okay, ahí Es una vista muy linda Para conocer Ahora estoy pasando por abajo Y bueno Sería todo el tour house ¿Todo el tour house? Sí. Bueno Estamos en busca del surubí Pero es un pique medio raro ¿Sí? Recién la llevó un poquito y quedó medio ahí che. No sabemos, estamos viendo No, deja, deja, deja deja ¿Sacaste uno? No, yo cuando lo enganche te voy a avisar. A ver, mira. ¡Muy bien, Lina El primero que sacó. mira cómo está. No, todavía no hay que dejarla que lleve. Tiene que llevar Tiene que hacer así. Y después lo puedo recoger. Te dejo. Es que mis segundos de para que lo enganche. A ver qué. Saque, saque, saque. Bajamos más la caña, baja más. Eso, dale. A ver qué viene. No es un surubí, otra cosa. Despacito o no No Despacito. Agarrar la caña más firme vos, así, ponete la acá abajo, ahí. Eso, ahí. No eso, no dejes que se afloje. Parcio. No, No no, no. Surubí, no, Primer surubí. A ver, vení, trae, trae, trae, trae. Primer surubí. Guarda, córranse, córranse Para, para, bajalo, bajalo, bajalo. Encima a este grado. Tenéisme pache, eso Me cago en todos, tengo miedo. Ténelo, tenélo ahí. Sí, ténelo ahí, ahí Juli, le voy a matar con el boquero. ténelo ahí. Apuntar ahí. Que no se mueva mucho. Bien, mamá. Gracias. Segundo solo se mi vida, papá. Sí, sí. Pero que te da miedo, esto pesa más que un kilo. Bien, este, esto se come, no, no, no. No, no se come, es muy chiquitito, guarda, no. Es muy chiquitito. Guarda, Juli. Muy, chiquitito. Guarda, Juli. muy chiquitito. Ay, ay, ay. ¿Se come? Uh, encima ha tirado. Guarda. Eso tiene chusa. Sí. ¿Tiene sí. sí, guarda, guarda, guarda. Ah, cae No, es muy chiquito ¿Se acercan una foto? Sí, trae la cámara mía Encima, ¿es atirado? Sí. sí Encima sus peleas No, no tiene hinchuzo No pasa nada, te agarras fuerte ¿Verdad o qué? Amigos, esto es un surubí Y se va a ir al río Con su mamá, su papá Hermoso Muy lindo Lo saqué yo, los... no sé quién lo sacó Escuchá, bueno, trae, bueno, trae ahí, me filmo, Segundo surubí de toda mi vida. Estamos tirando con Morena, van a ver que la enganché a la cola, miren. Estamos tirando al surubí. Segundo tiro sí. para el surubí que sacamos recién. ¿Se acuerdan que se los anticipé antes? Lo este viene en camino, viene en camino. Vamos, se los tira más, tira a Juliano, Juliano, 26, 27, no sé cuántos va. 23. 23. 23 oh, mira la punta, Nina! ¡Nuestra caña tiene pesca! ¡Nina! ¡Nina! ¿Qué tiene? ¿Está enganchado? Para Vanina! ¡Es de Nina! ¡Dale! ¡Es un pescado! ¡Es de Nina! ¡Es de Nina! ¡Hola! ¡Es de No, al ¡Es Nina! al revés No sabemos qué es, pero es de Nina. Dije papá que te iba a sacar un pescado acá. ¡Uh! ¡Levante, levante, levante! Yo pesqué uno más grande todavía. Más. Pero así a la caña para afuera. Muy bien, el otro ayúdame Juli. ¿Bien? Papá. ¿Bien, Nina? ¡Qué Miren qué paisaje, boludo. ¿Cómo se ve? Miren. Ay, más? Esperamos que les haya encantado el día de pesca que tuvimos hoy todos juntos. Saluden que nos vemos un en un próximo vlog. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. chau.